A ver, como bien sabéis, Fortnite ha sacado cómics y además en esos cómics hay pistas que nos revelan lo que estará sucediendo en Fortnite la siguiente temporada. Pues bien, han salido filtraciones del siguiente cómic y ya tenemos por fin las páginas oficiales del cómic. Y sí amigos, tenemos novedades acerca del búnker de Fortnite. El maldito búnker por fin. ¡Por fin! ¿Cuánto tiempo llevamos con el búnker cerrado? <ríe> y no tenía ni esperanzas de que se fuera a abrir nunca Pero antes de todo, si queréis saber todo eso Debéis estar suscritos al canal ahora mismo Y activa la campanita para no perderte nada de todo lo que va a llegar esta semana Porque vamos a tener nuevos videos y nuevos misterios Puedes dejar tu poderoso like en este video que eso apoya muchísimo este contenido y de verdad, te lo agradecería demasiado. Y ya por último, lógicamente, si quieres apoyar ya de todo al Tito Neox, puedes hacerlo con el código Mr. Neox en la tienda de Fortnite, que eso apoya muchísimo, muchísimo, muchísimo. Solo tienes que poner el código, hacer tus compras como lo haces normalmente, pero con el código puesto y no te va a valer nada más. Simplemente me ayudas más. Así que sin más tiempo que perder ya, vamos con el cómic porque sí que os va a encantar demasiado y vais a quedar así. Cuando acabe el video, así que vamos allá Bien, estamos en que Batman consigue salir del bucle de Fortnite Si no vieron el anterior cómic les dejo un video ahora mismo para que vayan a verlo Y no se pierdan nada de todo lo que ha sucedido con Batman en la isla anteriormente Cómo salió del bucle y todo lo que se encontró Seguimos, Batman sale del bucle y está Deathstroke también fuera, pero amenazando con hacer daño a su amiga Catwoman. Parece que Catwoman quiere decirle algo a Batman en un idioma de signos, para que no necesiten hablar. Fíjense en la mano de abajo, está indicándole algo. Logran quitar el arma de Deathstroke y liberar a Catwoman. Ahora comienza la batalla entre los tres personajes. Deathstroke de repente les dice que no es su enemigo, que no viene a hacerles daño. Pero Batman pregunta, a ver, compadre, ¿le estás apuntando con una arma y ahora me dices que no eres enemigo? ¿Pero qué petardo te has fumado, perro? Entonces Catwoman no se fía de él, pero Deathstroke dice que se trataba de una prueba. Para ver si realmente merecía salir del bucle. O algo parecido. Dead le explica. Lo que sucede dentro del bucle a Batman. Y es que cada 22 minutos. Se pierde la fucking memoria dentro de él. Pero al salir es diferente. Ahora Catwoman explica. Que ha tenido que estar escondida por la isla. Y ha estado investigando los lugares. De esta isla de Fortnite. Pero Batman de repente tiene dolor de cabeza y de repente comienza a acordarse de todo por eso le duele la cabeza comienzan a llegarle todos los recuerdos y todo lo vivido en el bucle poco a poco Catwoman no se fía de Deathstroke y le dice que se aparte porque Batman ahora está más débil y podría atacarle pero parece que no quiere atacar por ahora quiere convencer a Batman y a Catwoman de que realmente es un aliado, es un amigo. Y les invita a su casa para trabajar juntos entre los tres. Pero lógicamente no se fían de él, ni un pelo. Así que Deathstroke ahora les explica una historia. Una historia que dice así. He estado fuera durante semanas. Que logró salir matando a todo el mundo en la isla. Logró salir del bucle, me refiero. Y quedándose en el centro de la tormenta. Como Batman hizo exactamente. Pero les explica que no fue el primero en salir del bucle. Tenemos a muchas otras skins que aparecen de repente. Y son todas las que Deathstroke conoce que anterior a él salieron del bucle. Donde vemos, por ejemplo, a la Renegade Raider, Magnus y muchas otras. Así que explican que todos los que salieron del bucle ahora se ayudan entre ellos. Aunque Batman y Catwoman siguen sin fiarse. Así que ahora parece que la Renegade Raider, para explicarles una historia, comienza diciendo que ella fue la primera en salir de todo el bucle. Dice que hace cuatro años ya que está fuera del bucle. Eso explicaría... Porque ella solo salió en la tienda una vez al principio del juego y no volvió a salir nunca más en la tienda. Así que Batman y Catwoman ahora deciden ayudar a todos los demás gracias a la Renegade Raider. Pero solo por un tiempo. No quieren estar demasiado tampoco con el grupo. Así que la Renegade Raider de nuevo habla con Batman, esta vez a solas. Y Batman le pregunta... Si realmente estuviste tanto tiempo fuera, durante cuatro años fuera del bucle, te habrá dado tiempo a investigar todo sobre la isla, o al menos la gran parte y la gran mayoría de la isla, ¿no? Ya que ella era libre y podría moverse por el mapa sin reiniciarse el bucle. Entonces es cuando le explica que ella se ha dado cuenta de que algunos eventos de la isla han sucedido. De manera natural. Como por ejemplo el de los meteoritos. Pero que algunos de ellos. Algunos de los eventos. Han sido creados. Por personas. Y ahí es cuando le habla del dispositivo de Midas. Ella logró ver el dispositivo. Pero no pudo acercarse demasiado. Ya sabéis que era muy peligroso. Y esa zona ahora mantiene el magnetismo. Entonces desapareció el dispositivo. Y ahora le dice a Batman que en el mismo lugar donde antes estaba el dispositivo, ahora hay una gran torre afilada, haciéndose referencia lógicamente a la flecha. Y Batman le pregunta, ¿seguro que hay algo más interesante que lograste descubrir? Y ella responde, obvio que sí. Se gira para agarrar algo de la mochila... Y saca una gran verga, ¿no? saca una gran piedra misteriosa con dibujos guardados. No sabe si se trata de dibujos antiguos de una religión o algo parecido. Y así le demuestra a Batman, por ejemplo, que todos los personajes que tiene detrás son de diferentes mundos. Si se fija, uno es un pez. Otro lleva un casco de astronauta y es una calavera flotante dentro del casco. En fin, todos vienen de diferentes universos. Así que Batman dice... Ok, vamos a juntarnos y vamos a explorar todos juntos la isla de nuevo. Al pez le encomiendan la misión de explorar las aguas. Ya que él es el único que puede nadar bajo el agua y respirar a la vez debajo del agua... Por lo tanto, le toca investigar todo el océano que rodea la isla y todas las aguas profundas para investigar si hay algo extraño. Ahora, habla con los personajes que pueden volar. Entonces, la misión de los que pueden volar es crear un mapa de toda la isla desde arriba. Y aquí, llega el momento de hablar con todos los demás que no pueden ni volar ni tampoco investigar bajo el agua tanto cogerán diferentes caminos por la isla, cada uno para investigarla más rápido y que todos explorarán el mapa a pie. Tras un largo recorrido logran encontrar diferentes objetos extraños por la isla y parece que cada uno de esos objetos proviene de un lugar diferente. Dicen de llevarse todos los objetos juntos al medio de la isla a la torre alta se refieren al punto cero en la flecha pero dicen que hay problemas cuando los objetos son electrónicos y los acercas demasiado al punto cero así que para llevar los objetos allí podrían hacerlo a través de unos bunkers que han encontrado por la isla han descubierto hasta tres trampillas por el mapa una en el agua otra escondida al lado de los barcos en las afueras de la isla y la última es la que más nos interesa Porque es donde están nuestra pandilla Así que Magnus dice que él está dispuesto a poder abrir el búnker Se posiciona para poder romper la compuerta Y abrirla para que todos puedan pasar Y amigos, sí, sí, por fin Llega el gran momento Llega la hora de entrar al búnker si este vídeo llega a 2.000 likes, en cuanto llegue tenéis desbloqueada la siguiente parte. Y así podréis saber cómo entraron al búnker, qué encontraron en el búnker. Y wow, el gran secreto del búnker. ¡Vamos a por esos 2.000 likes, carajo! Comparte el video con todos tus fucking amigos Que eso ayuda muchísimo más Y llegaremos antes, lógicamente Recuerda seguirme en TikMotherfuckingTalk. fucking Porque ya sabéis que debajo de la descripción lo tenéis Y subimos vídeos que bueno Últimamente os están gustando mucho los vídeos de TikTok Así que os recomiendo a todos que vayáis a verlo Porque seguro que os siguen gustando Son de humor, no son de forma y Así que chao, chao, espero que os haya gustado muchísimo este video